Bueno, amigos, enemigos y personas que se aburren en YouTube eh, Antes de empezar el vídeo os vais a preguntar por qué tengo maldito mando de Playstation en la cabeza Y os diré lo siguiente Os diré por qué tengo un mando de PlayStation 1 en la cabeza porque me acabo de cortar el pepe. El Pero por causas de calor. Está bien, ¿eh? Me lo cortó por la siguiente razón. ¡Calor! Bueno. ya que estamos aquí, voy a hablar de, de una nueva cosa. Antes, mes nuevo, pelo nuevo, look nuevo. Bueno. Como este sábado me voy de vacaciones Y quería hablar un poquito de los fin de curso Fin de curso Que en este día más o menos Más o menos por ahí por ahí, Se, se cierran todos los locales donde hay clases Se acaba la clase y todo el mundo está feliz Bueno, a, a, aunque hay gente que, a, que le hace la pelotilla al profe Pero me da igual opinión de cualquiera, así que os deseo unas felices vacaciones, antes de despedirme eh, os pido que, que den algún like, al menos uno, suscríbanse que es lo que más me importa, bueno en verdad lo que más me importa es, es la audiencia me despido y